y 30 de la tarde por WIPR y PRTV Plus. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM Mayagüez y WSTETV San Juan, once Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica.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 de la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Esta noche será de suspenso. Se llevará usted... El gran premio de 1.2 billones de dólares que tiene el Powerball esta noche. Si no has jugado, aún estás a tiempo para hacer tu jugada manual o automática de Powerball. Hoy usted puede ser un nuevo multimillonario. Y aprovecho para dejarte saber que si ya tienes el app de lotería electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta.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 juegues pega 2, pega 3 y pega 4 pídelo con Wild Ball y como acabamos de ver Wild Ball es un bolo que puedes usar a tu favor para convertir tu jugada en una ganadora de premios secundarios pídela ya y ya estamos listos para nuestros sorteos de esta noche comencemos con el Wild Ball, vamos a ver y el número de Wild Ball esta noche es el 1 el 1. Vemos comienzo a los sorteos y comenzamos con el primero. Es el Pega 2. Boleto en mano. Si jugó Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash y doble revancha. El Pega 2 comienza con el 6. El 6. El segundo es el 1. El 1. El número ganador de Pega 2 es el 6-1. Repito, el número ganador, el 61. Veamos cuáles son los números ganadores esta noche en el Pega 3. Busque su boleto. Si jugó Pega 3, mucha suerte. Anote el primero. Comenzó con el 4. El 4, el segundo, es el 9. El 9 y cerrando Pega 3 es el 7. El 7, el número ganador de Pega 3 es el 497. Repito, el número ganador, el 497. Veamos ahora los números del Pega 4. Boleto en mano y mucha suerte si jugó Pega 4 para esta noche. Anote el primero. Es el 7. El 7, el segundo. Repitió el 7. El 7, el tercero. Para el Pega 4 es el 8. El 8 y cerrando Pega 4 es el 7. El 7, el número ganador de Pega 4 es...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 el 4. Ahora pasaremos al sorteo de Loto Cash. Esta noche con un premio de 600 mil dólares. Mucha suerte. y Adelante con el sorteo. Boleto en mano o lápiz y papel. Recuerde que se lo lleva en un solo pago, sin anualidades. El primero, el 20. El segundo, el 24. El tercero es el 31. El cuarto es el 13. El quinto llegó, es el 16. El 16 y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. De esta noche, anótelo, es el 4. El 4, los números ganadores en Loto Cash esta noche son 20, 24, 31, 13, 16 y el Bolo Cash fue el 4. Cerramos con el sorteo de doble revancha y esta noche con un premio de 235 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada de Loto Cash con doble revancha. Mucha suerte, viene el primero. Es el 13, el 13, el segundo. Es el 5, el 5. El tercero llegó, es el 21, el 21. El cuarto, ya está aquí, es el 24, el 24. El quinto en camino es el 8, el 8 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha. Llegó, es el 8, el 8. Los números ganadores esta noche en doble revancha son 13, 5. 21, 24, 8 y el bolo cash fue el 8. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información, visite nuestra página loterías de loteriasdepuertorrico.pr.gov. Los esperamos mañana jueves, el primer sorteo a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche.